Hola gente, LS escribo porque este fanfic lo encontré en un canal brasileño llamado Tío Teorías Insanas, y sin su permiso lo subí a YouTube, y bueno, en Gringolandia no parece que tuviera algún problema con eso, así que lo subo también en español, advierto que aunque la historia en portugués es fácil de entender, no es una traducción literal y algunas cosas están cambiadas, según Ansu Top 777 Meliodas y Escandor están a nivel de Frexer, pero según otro youtuber portugués cuyo nombre no entendí, están a nivel de... Vegeta saga Sayajin, así que gracias. Esta es la primera parte del que hubiera pasado si los Sayajin iban a conquistar la tierra de los siete pecados capitales. En realidad, te está recordando que yo usaré mi opinión para definir cuál el carácter es más fuerte si no te gusta ve a mirar historias de amor así que comencemos Frisa reúne con tus soldados de clase alta dijo Napa. a Fredzier. diría que el que hay un planeta muy interesante para el que conquistar este planeta se llama la tierra y no es el mismo planeta que dejé a Kakaroto fue enviado. Se preguntaba Raditz. Y luego de eso, Fredse les explica todo. El sitio está animado y van a sus naves para luego ir al planeta Tierra. Después de 5 meses, el sitio llega a la Tierra y sus barcos hacen un gran impacto contra el suelo, y por casualidad, las naves, los tres, cayeron cerca de la mente al reino de los leones para que los tres salgan. Diría que este planeta es realmente muy hermoso y él entiende por qué de la gran Fresh se interesa por él. Raditz diría que esto será divertido. Vamos a hacer que el mayor precio con él. Exterminar a los terrícolas de este planeta hasta que no haya más no más vivir en la pala con un aire de la felicidad Diría que esto realmente será radios muy divertidas Buscan poder de pelea a través de tu rastreador pero, no puede encontrar ningún poder de pelea tan grande Raditz se separaría de sus compañeros y dice que esto puede ser un error y que su rastreador solo puede ser rompió Lo mismo pasa con los otros rastreadores, no detecta poder de pelea creo que diría que es muy probable que los terrícolas de este planeta no tienen dice que me sorprendería un poco porque en el visión todo ser vivo necesita ese poder para vivir creer diría que no tener tiempo para eso ya que deben exterminar a los terrícolas de este planeta en solo tres días se separaron mapa y vegeta volarían juntos ya veo que volaría hasta el reino de ligones donde verían algo interesante sucediendo entonces estarían en el aire mirando o en daría su vida para ser usado como receptáculo para dios es suficiente pero ella se negaría a luchar contra el dos miembros de los 10 mandamientos que estaban allí y trataría de huir pero ella terminaría siendo asesinada fácilmente por The Arry Rad dijo Nava lo verían allí desde arriba y se sorprenderían diciendo mira estas radios parece que se están matando unos a otros radite diría que parecen estar bien habilidades tal vez puedan divertirse un poco con ellos nada diría que es verdad así que ahora los dos ahí están los saya bajan al suelo terrier baja al suelo y pregunta para mostrar quiénes son estos dos sujetos y muere y yo respondería que estos dos acaban de aparecer de la nada. Su respuesta, somos guerreros de la raza más poderosa del universo, estoy hablando de los Saiyajin y estamos aquí para matarlos a todos y quedarnos con este hermoso planeta. El tipo diría que nunca escuchó de un clan llamado Jeans, pero no debe ser nada comparado con el clan de los demonios Radixinapa, empezarían a salir como loco al escuchar tales palabras muere y pregunta ¿Qué es tan gracioso para que se queden tan hermosa que los Adins seguirían riendo sin prestar la menor atención de riere diría que ella los matará y la misma prisa hacia la crema y golpea un fuerte golpe jugando incluso contra una casa ya prescindiría de esta chica no imposible lo tiró al agua con solo uno radix Punch mira el lugar donde estaba en el agua y use su rastreador y vea que el su poder no ha bajado y que este significa que está completamente creando y yo diría que ahora será el turno de las vegeta más en este momento no ocurre una pequeña explosión haciendo el hogar que había sido liberado desaparecen de crear y diría que es bueno que siga vivo porque ella me decepcionaría si se fuera derrotado por un solo golpe de Rabbit. No tendrás ninguna oportunidad. En su contra atacaría de Harry golpeando un fuerte soplar, tirar la pelota. Mientras tanto, cree que sería volando a través de un lugar. Encontraría dos chicos que parecían estar peleando, y estos dos serían títeres. Y este calor escalado pronto terminaría la batalla con el cruel sol y la guerra de las galaxias. Serían empujados por esa bola de fuego lejana. Te rindes cuando ves al que creía ser tu hermano siendo empujado por eso ataque. Él inmediatamente va a tu ayuda, pero él sería empujado con la guerra de las galaxias lejos. Créeme, diría cómo es esto posible y tratar de ver el poder pelea dice calor por su rastreador pero el rastreador marcaría el número 0 así que ver que el dictado sería hasta el suelo para mira lo poderoso que es este tipo en un mirada de combate escalada para preguntarle que le diga resulta que eres más un demonio que están aquí para ser asesinados por mí creo que dirías que escalaste si baja la voz porque está encendida hablando con el saiyan más fuerte del universo este calor pregunta quién va a verlo y en de dónde vino este benedicto responde que te matará ves dijo que diría que responderá solo porque está en buen humor y lo mismo dice su nombre es creer y que funciona conquistar planetas para vender y que él está en este planeta para terminar con todos los seres humanos porque escuchó decir que este planeta tiene varios riquezas naturales cosa que es difícil encontrar en el universo trepado respondería que eres solo una mosca que asesina a las personas más débiles que tú más en este planeta tú encontraré la derrota me subí al orgullo de león pecado o ser más poderoso de este planeta y por qué no universo cedido habla demasiado y luego lo y golpea una racha de puñetazos y después de una patada tirar los calor al cielo y luego meditar con tu otra velocidad aparece en menos de un segundo encima del esquiador y golpea un golpe de lanzamiento trepó contra el suelo y eso haría un cráter enorme créame yo diría que esto fue demasiado y que él creo que exageraste cree mira baja ese cráter y compruébalo acostado y dice no es hora de dormir de lado hace un mes levántate viene a combatir este calor si sí, levántate y luego salta de ese hoyo subido yo diría estas fueron tus estaciones no es broma me pegas como una niña y luego subió prepara una bola de fuego para lanzar en contra de creer subió yo diría que el dictado es solo una mosca y luego arroja su sol cruel contra las ediciones más bendito destruye esa bola del de fuego con vendaval se rompió dejando claro esos poderes de lucha de dragon ball y natsuno sucha y no son lo mismo bueno esto es mucho más que obvio pero hay gente que realmente cree en eso es como comparar grados freno y grados centígrados creo que dirías que subido es mucho arrogante para que un simple terrícola lo vea dijo que también se sorprendería de ver que este calor también podría resistir incluso después de recibir tus golpes y evitar apresurarse hacia el escáner y intenta conectar un puñetazo pero se sube si defiende con tu tesoro sagrado rita esto deja ediciones sorprendidas al ver que su ataque había sido bloqueado e intensificado intentaría copiar cree que tanto orgullosos guerreros empezarían a intercambiar golpes en una batalla bastante equilibrado pero poco a poco se va tomando el nord y ventaja ya que su poder de seguir mientras tanto aumentando el terriere que ha sido arrojado con el ataque de crema usa sus alas de demonio y de vuelta al campo de batalla y cuando llega muere y le pregunta si ella o que dibuja y yo diría que si no le pediría que la acabe en un abrir y cerrar de ojos y si ella quiere el su amiga ayuda sin problema porque el, el resultado no cambiará de crear y nosotros pi y prepárate para la batalla napa muere y diría que este tipo es raro porque no tiene magia y gracias a que es misterioso lo hace radite nada más diría para que él busque a alguien más para pelea porque estos dos ya son suyos de crear iría sobre napa y comenzaría a dar varios golpes sin parar mientras en los muelles subiría al cielo en la plaza sonreiría al principio pero al pocos los golpes de harry obtendrían cada más fuerte y así el mapa comenzaría a pasar por asfixia y poco a poco la idea recibió varios golpes en su totalidad radite diría que maldita sea esa chica logrando enfrentar un mapa esto es imposible después en la plaza recibe varios golpes sería uno un poco de dolor diciendo maldita niña como si te atreves a lastimarme nunca iré contigo perdona por lastimar mi cuerpo en ese momento el monstruo y lanza su ataque del dragón de ceniza contra napa arid no cambiaría nada mira hacia arriba y cuando nada para ver ese ataque venir su dirección lanza un ataque con su boca desesperada deshacer el ataque y el ataque a para destruye completamente al dragón de fuego demostrar y lo mismo acabaría siendo golpeado por la inmensa energía de nava y terminaría convertido en polvo cósmico para desviarse y sería sorprendido y vete con todo por encima de la salida de un mapa en el entonces no estaría bromeando más tarde de todo lo que pasó así que él el azotar brutalmente y luego él se convierte en polvo con una bola de energía radiante diría que estos enemigos eran realmente muy fuerte porque casi derrotado en mapa napa respondería que sí que esos terrícolas que de verdad un gran poder de radio menciona que ahora deben retomar la misión de acabar con los terrícolas en la batería para la raíz que puede tener este planeta los comentarios Primero dice que Escandor es más fuerte que Vegeta, si usas los niveles de poder de Nanatsu y crees que son los mismos que Dragon Ball, te diré que no, porque es como comparar grados centígrados con grados Kelvin. La otra dice amigo, si no vas a usar tu voz y sigues así, entonces también podrías dejar Youtube para siempre, lo que pasa es que mi voz es extraña y mi pronunciación es peor. Ahora sí, comencemos después de la batalla, Raditz, Vegeta y Nappa estarían muy heridos, tendrían que comer para recuperar fuerzas, entonces encontrarían una caverna, entrarían a aquella caverna para descansar. Nappa pondría semillas de Saibaman para que salvan aquellas criaturas verdes. Vegeta les encargaría a los Saibamanes que les traigan agua y comida para él y sus compañeros. Mientras que este demonio volaría y pasaría similar a la historia original. Kim conseguiría sus alas, que comenzarían a crecer, Diana iría por los otros pecados, pero solo encontrarían todo destruido, varios escombros. Kim diría, no puede ser será que esto lo hicieron los diez mandamientos? Está todo destruido. Diana y Kim verían entre los escombros varios cuerpos de personas muertas, estarían traumatizados, el único poder mágico sería el de Gunther, el cual estaría apresado por ser uno de los diez mandamientos. Kim dice que irá tras Gunther y cuando él llegaría allí. Se encontraría con Gunther, usaría su poder mágico y liberaría al pecado de la lujuria. Kim preguntaría por qué muchas personas murieron y todo está destruido. Gunther obviamente diría que él no sabía nada. Kim dice que esto es obra de los 10 mandamientos y que les hará pagar. Diana dice que probablemente los otros pecados estén muertos. Melodías pasando los días, reviviría aumentado su nivel de poder. Su poder en este punto sería el mismo de cuando te leo con encandor. Estaría decepcionado de él mismo por no poder haber protegido a Elizabeth. Decidido a matar a Napa. Melodías se iría con otros demonios. Al principio pensaron que Melodías los atacaría, pero no. Melodías les contaría de los tres sujetos autonombrados como Saiyajin, Melodías iría por una alianza contra ellos. Melodías diría que vienen de otro planeta, con el objetivo de matar a todos los habitantes de este. Estos dos tipos aparecerían diciendo que escucharon toda la conversación, el demonio llamaría a los 10 mandamientos, pero solo esta chica vendría, ya que los otros están muertos o ya no querían formar parte de los mismos. ¿Por qué los Saiyajin no están atacando ahora? Melodías dice que estos seres que se pueden hacer monos gigantes, por la pelea deben estar heridos, una vez que se recuperen deberían volver a la destrucción melancolía llega preguntando qué está haciendo melodías aquí poniéndole al tanto pasando tres días los saiyajin se recuperan con un alto senkai Raditz 6800 napa 13.000 vegeta 24.000 los saiyajin prueba sus nuevas habilidades destruyendo todo un pueblo de un solo ataque ese poder llamar la atención de los 10 mandamientos los Saiyajin estarían masacrando otros reinos y a sus personas inocentes se estarían divirtiendo. Cuando este viejo aparece apreciando la masacre, para los Saiyajin era muy fácil destruir reinos con bolas de energía. Cuando en ese momento se hace de noche y sale la luna llena. El viejo reta a los Saiyajin, pero los Saiyajin envían a los Saibaman. El viejo mataría a los Saibaman. Esas criaturas asquerosas jamás podrían vencerme, les dijo el viejo. Napa dice que hasta Raditz, el más débil, es más fuerte que esas criaturas. Napa estaría ansioso por probar sus nuevos poderes. El viejo les pregunta ¿Trabajan para alguien? Eso no te importa le dice Napa viejo asqueroso. Y le lanza una esfera de energía, el viejo la desvía. Ese viejo está loco dice Raditz. El viejo haría caer meteoros sobre los Saiyajin, Napa destruiría los meteoros, así como Raditz y Vegeta. El viejo se pregunta cómo los Saiyajin sacan energía de las manos si no poseen un poder mágico. Napa con su poder mágico aparece por la espalda del viejo, tumbándolo al piso causando un gran impacto. El viejo quedaría impactado de la velocidad. Napa pregunta ¿tienes más trucos? El viejo decide entonces revelar su verdadera forma. Mandando a volar a Napa de un puñetazo, Radish se sorprendería de que pudiera hacer eso vegeta pregunta cómo es así de fuerte el viejo diría que es el demonio más poderoso de este mundo napa dice que le mandaría para el otro mundo el viejo rompe su bastón sacando una espada napa se quinaría su armadura mostrando su verdadero nivel de poder el viejo logra cortar la mejilla de raditz eso dejaría irritado a raditz Radis lanza una esfera de energía que el viejo logra esquivar. Napa concentra su ki haciendo templar al planeta y la lanza contra el viejo, creyendo que no podría sobrevivir a la misma, pero no, el viejo sale del humo intacto, a duras penas con unos cortes, Napa diría imposible, el viejo hace más cortes en el cuerpo de Napa. Nappa le dice a Vegeta que cree una luna, eso aseguraría la victoria, entonces el viejo recordaría que Melodías le dijo que con la luna se hacían monos gigantes, Vegeta estaría formando la esfera de energía, cuando el viejo desesperado corre contra Vegeta dándole un fuerte golpe impidiendo que cree la luna, Radish le daría varios golpes, pero el viejo esquivaría todos los golpes. Vegeta se levanta enojado por el golpe del viejo, ningún viejo puede golpear al príncipe de los Saiyajin, liberando toda su energía. Vegeta no tenía ningún problema para desviar la espada del viejo, Vegeta con su gran velocidad le envía una ráfaga de energía que perfora el cuerpo del viejo, más el viejo se regenera, Vegeta se levanta decidido a lanzarle un ataque que puede destruir planetas. Sabiendo que si destruye el planeta se acaba todo, el viejo recibiría el impacto, aunque sobrevive, escapa. Raditz menciona que deben apurarse en matar a todos para vender el planeta de Freezer. Napa dice que, si se transformaban en Osaru, podrían haber matado al viejo. En ese momento llegan los otros pecados capitales: Diane, Kim y Gunter. ¿Raditz vería a los pecados capitales que quieren. Les pregunta. Diane pregunta: ¿Qué son ustedes? Los Saiyajin les dirían el mismo discurso. Kim estaría en shock. No lo voy a permitir, les respondió. Napa: ¿Cuál de los tres será el primero en morir? ¿Kim por qué hacen esto? ¿Por qué matan personas inocentes? Napa le responde, porque somos Saiyajins, King les maldice diciendo Saiyajin, son la peor criatura, son peores que los diez mandamientos, Vegeta diría, Napa, ese niño está hablando de más, mátalo, Napa con sus velocidades aparece detrás de King y se una patada le arranca la cabeza, King moriría, Diane se asusta de la muerte de su amado y aplastaría a Napa con sus manos, pero Napa con su ki se libertaría de las manos de la gigante para después lanzarle energía a su frente matándola. Gunther ni reaccionaría a ello. Cuando Gunther es convertido en materia cósmica por un ataque de Raditz. Eso fue muy fácil diría Nappa, colocándose de nuevo su armadura de batalla. Volviendo a las masacres. El viejo volvería con melodías y los mandamientos, diciendo que no logró vencer a los Saiyajin. Vaya, esos monstruos son en verdad muy fuertes. Starosa diría que son mayoría, y ellos son solo tres. Con certeza venceremos necesitamos un plan una batalla brutal se aproxima será que los saiyajin cumplirán su objetivo descúbrelo en la próxima parte adiós hola gente bienvenidos a la tercera parte de si los saiyajin iban a conquistar el planeta de los siete pecados capitales las demás partes en la descripción empecemos vegeta napa y raditz estarían asesinando un montón de personas vegeta lanzaría múltiples esferas de energía para todos lados destruyendo todo a su alrededor la tierra sería un campo de batalla y la gente no podría hacer nada contra los Saiyajin, después de asesinar mucha gente. Los Saiyajin llegarían al reino de las hadas, las hadas los enfrentarían. Una gran parte van para encima, más no podrían hacerle nada, Radish se burlaría de ellas, siendo así, las hadas llorarían su perdida, Vegeta les diría que el destino de este planeta es ser vendido. En ese momento escuchan una voz detrás de ellos. Allí estarían dos de los diez mandamientos desertores. ¿Que no lo habíamos matado de una forma brutal como los demás seres de este planeta? Diría Napa. El tipo le reclamaría que son asesinos, Raditz les dice que no tiene tiempo para conversar y le lanza una esfera de energía, el tipo lanzaría magia, ambos poderes chocan. Te he subestimado dice Raditz, pero no volverá a ocurrir nuevamente. Raditz con su velocidad se aproxima y acierta un fuerte golpe. Tumbándolo, el gigante intentaría agarrar a los Saiyajin con sus fuertes brazos, más los Saiyajin son muy rápidos y fácilmente conseguirían desviar sus ataques. Radish se eleva para lo alto y lanza una ráfaga de ki. Cortando los brazos del gigante, Raditz diría que eso no considerado una victoria, se acerca y le da fuertes golpes al gigante. El tipo se acercaría al gigante para curarlo. ¿Por qué no te rindes? Le pregunta Nappa. El tipo dice que protegerá a su planeta a toda costa. Vegeta le dice que, si él no acaba con ese enano, él lo hará. Raditz le dice que lo hará enseguida, usa su super velocidad para hacerle un golpe y luego un ataque de energía desintegrándolo. Raditz carga una gigantesca ráfaga de energía para acabar con la vida del gigante, el poder fue tanto que asesinó a todos los que estaban allí. Raditz diría que el trabajo para este planeta ya acabó, Vegeta le diría que espere un poco vegeta dice que es probable que aún queden algunos vivos napa dice que solo falta el viejo demonio que escapó en cuanto a eso los demonios estarían debatiendo cómo enfrentarse a los saiyajin con la fuerte explosión de hace rato porque no vamos ahora a enfrentar los saiyajin al principio pensaron en matar a meliodas para que despierte con un poder invencible pero luego decidieron darle a meliodas los mandamientos que quedan los otros mandamientos no tendrían problema con eso los Saiyajin estarían buscando reinos que aún estén vivos hasta que llegan a un reino, un reino infestado por el clan de los demonios. Así que los Saiyajin destruyen el reino de Camelot. Los mandamientos llegarían al sentir la energía aparecerían enfrente de los Saiyajin, Vegeta pregunta ¿Tú solo vas a darnos pelea? Entonces aparecería Meliodas preguntando ¿Tú eres el Saiyajin conocido como Vegeta? Vegeta responde que sí, Napa y Raditz aparecerían frente a Vegeta, reconociendo Napa que Meliodas era a quien mató. Algo le dice a Melodías que los Saiyajin se han vuelto más fuertes, confirmándolo Napa, cuando estamos cerca de la muerte, nos volvemos más fuerte, ¿ustedes mataron a los demás mandamientos? No sé de qué estás hablando, pero casi todos a quienes enfrentamos murieron. Starosa, Meliodas y los demás se enfrentan ante Vegeta, Napa y Raditz. La chica le comió el alma a Raditz, y esta rosa golpeó con todas sus fuerzas a Nappa, con eso Raditz murió, no podía entender Vegeta cómo, pero estaban siendo derrotados, Vegeta crea la luna artificial empezando a hacerse monos gigante, el viejo reaparece para enfrentarse una última vez, y sacrificándose para matar a Nappa, pero con dos Saiyajines muertos, Vegeta Osaru lanza un último ataque capaz de destruir el planeta contra el planeta, matando ahora sí a todos y cuando chocó con el suelo, haciendo la girar para que no estabilice el núcleo del planeta, de una manera similar a como se enfrentó a Cell en la historia original, Melodía sin una sola parte de su cuerpo, no tendría como volver a la vida. Vegeta regresa con Freezer para decirle que logró conquistar el planeta, pero Nappa y Raditz murieron. Fin. ¿Qué te pareció este final? ¿Qué final le habrías dado? Escríbelo en los comentarios, adiós.